Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal, señor Revy? ¿Todo bien? <risa> bueno, gracias por pasar. A ver si pasa. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Qué tal? Acá. Para que se ve el Tierra Media. Genial, genial que tengan preguntas Tenemos unos anuncios hoy, antes de empezar, igual vamos a dar unos minutos a ver si se suma alguien más Y... De paso, de... de... Vamos a darle a producción Alguien nos dice. que oh. está hidratarse. a, Vamos a ver. Creo que en Discord se avisó. Eh, que. Vamos a esperar. Bueno, ustedes, ¿qué tal todo? Acá en la taberna, la verdad, muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, vienen siendo. Como arrancamos la, la serie de videos de juego de, de rol sobre dibujitos, eh, estamos encontrando tipo cosas re extrañas que salieron hace mucho tiempo. Informe de juego de rol. Eh, y hay como muchas ganas de solo, pero todavía no sabemos digamos, cuál es el dibujito que sigue o cuál nos conviene hacer. Está no, bueno eso. Eh, nos da la posibilidad de investigar un montón y, y, y descubrir un poco más o menos cómo fue el. el Cómo fue desarrollándose la historia de los juegos de rol, sobre todo en este aspecto de los dibujitos. Porque yo me acuerdo que hay uno que vi muy, muy, muy viejo que se llama Toon, que era todo como si fueran dibujitos de, de los Looney Tunes. Eh, y tenías un par de reglas, por ejemplo. Los personajes nunca pueden morir, no se pueden lastimar. Para a tener contratiempos, como que los aplastan yunque quedan planitos, pero no les pasa nada. Y, y no me acuerdo mucho más. Había, había como eh, más. Más cosas ahí para, para hacer en el juego Pero era para jugar tipo un capítulo de Tommy Jerry Cosas así eh, Y ahora estamos Con el juego de rol de Steven Universe Que la verdad el sistema me re gustó Como salió eh, La verdad muy muy bien Así que bueno Veo que está llegando gente Vamos a pasar los anuncios de la fecha Los tengo acá anotados Acá. Bien Primero, si no lo vieron, en nuestra Instagram estamos haciendo un sorteo eh, en colaboración con la tienda Set Junior. Hay un post nuestro que tiene ahí el, el sorteo. Se, se está sorteando tres órdenes de compra por mil pesos en su tienda. Y esto se va, se va a sortear, si no me equivoco, el 6. Miércoles 6 en el stream de, de acá. Que, no creo que es el de me responde que... Que se sortea. Y así que lo único que tienen que hacer es seguirnos a nosotros, seguirlo hace Junior y eh, darle like al comentario y tallar a dos personas más así que eh, pueden hacerlo y pueden participar porque es un montón de plata, la verdad, re bien Segundo, a ver, el segundo anuncio eh, Los videos de dibujitos los estamos haciendo con en colaboración con Akataka ellos aparecen como sponsor al principio del video y la verdad muy copado eh, ellos tienen en su tienda El, el juego de de Steam Juniors Así que también pueden achicarlo ahí Y eh, cada video que sacamos de ellos Va a venir con un cupón de descuento Si a ustedes les interesa Pueden comprarlo con el cupón Y ahorrarse un poco de plata Mañana tenemos a Nurem Estamos en un momento muy interesante en la historia eh, Vamos a ver si, si, si llegan no, no voy a spoilear nada Pero está, está, está, se está poniendo picante Está buenísimo El viernes tenemos el diferido de... Eh, Jardín de los Presentes, la campaña de Vampiro, que está buenísima, se está, está pasando de todo Y... Mmm, va a salir ese viernes Y el, el miércoles que viene es el último video de building que tengo planeado Por el futuro próximo, después vamos a seguir otro tipo de serie que era la de hacer su juego, un, un juego de rol Vamos a ver si me sale hacer eso eh, Pero bueno, el, el, el próximo miércoles creo que es el último sí, el último building que vamos a hacer, por lo menos por este año eh, así que arrancamos, bueno, con el juego de rol el mes que viene Y el último anuncio Es que estamos pasando ahora mismo por un concurso de memes Que está organizando Luciana en nuestro canal de Discord Para participar solo tienen que ir al canal de Discord Hay un canal que se llama Memes Y ahí vayan y compartan eh, Hay muchos muy buenos, yo estuve viendo los que subieron ahí Están geniales eh, hay, hay, hay, hay, hay mucha cabeza para hacerlos Me gustó, así que si quieren hacerlo, genial Ahora sí, para cualquier persona que eh, es la primera vez que viene, o que nunca nos vio o lo que sea. La idea ahora es que charlemos Si ustedes me tiran preguntas por el chat, yo voy a estar eh, eh, leyéndolas en el orden que me aparece y tratando de responderlas lo mejor posible. Y... Nada, vamos a ver qué sale. A ver. Vamos con la primera pregunta. Señor David, fuera de rol. ¿Te gustan los juegos de estrategia tipo Age of Empires? ¿Sabes que Eh... Jugué Echo of Empires mucho tiempo, el 2, cuando... en mis años de juventud Y estaba re bueno, estaba buenísimo De hecho ahí, en un momento con un amigo con el que jugábamos en aquel momento, intentamos crear mapas para crear historias Y hacer medio tipo nuestra propia campaña y, eh, Nunca llegó a ningún lado porque no sabíamos hacer la parte de los eventos Él se había copado con la, con la creación de mapas y A mí me tocaba la parte de la historia, pero nunca lo habíamos podido hacer Estaba re bueno jugar Age of Empires, de hecho... Tengo recuerdos muy, muy, muy lindos de la primera campaña. De William Wallace. De Saladino y... Siento viejo. <risa> eh, sí, estaban... La verdad, muy buen juego. Nunca lo jugué a nivel, digamos... De, de, de alguna manera competitivo. Conocí un grupo de amigos que sí le ponían ganas. Y, y estudiaban las, las estrategias. Y tenían tipo truquitos de construcción. Por ejemplo, construir la casa, las casas... Atrás, decía, para que no te las rompan, así vos podés seguir haciendo soldados, pero después podés hacer las casas con, no sé, había cosas así. Y el fin de semana, este, me encontré con un, la final de un torneo de Show of Jamás en mi vida había visto uno, creo, y me lo quedé mirando, quería ver cómo era. Pua, no, tengo, no, no entendí nada de lo que estaba pasando, no entendía, lo, veía, reconocía patrones de lo que se movía, pero súper complejo. Los juegos de estrategia siempre me parecieron me, mega complejos. Juego otros tipos, Starcraft y Warcraft Yo soy más de los MOBA <ríe> eh, Principalmente juego Dota, jugaba mucho Dota 1 de, de pibe Y después eh, pasamos al HON Está ah, re bueno, jugué LOL un rato largo desde que arrancó la beta Durante dos o tres años estuvo, estuvo jugando un montón Apareció el dotado si no lo dejé. Ya <ríe> estoy con el dotado. O con Alex, 24. León, hoy estaba viendo tokens para mi personaje de DD y encontré uno muy bueno. Pero que se veía muy poderoso para el nivel actual. Así que estoy pensando en guardarlo para la batalla final o por lo menos para los últimos niveles. ¿Crees que se deben cambiar los atuendos de los personajes para ocasiones especiales? Yo creo que sí. Es... es... Son... Son cosas muy interesantes para tener en cuenta porque, ponele, hay algo que sucede con los animes y es que cuando mantienen la misma ropa durante mucho tiempo hasta que de repente cambian de edad, ¿no? Es re común. Naruto lo hace, lo hace un montón. De repente tienen otro traje y eso es una forma de denotar el crecimiento de alguna manera. Y también puede suceder en los juegos de rol. Hay gente que sí le interesa la forma en la que va vestido su personaje y no solo... No solo, digamos, tiene diferentes atuendos, sino que los cambia bastante seguido. Pero también hay, eh, hay mucha gente que no importa. Tipo, tiene su armadura abollada y va con esa armadura sin parar. Pero sí se siente copado, por lo menos de parte del DM, ver que los jugadores dicen... No, ahora mi personaje va a tener, de ahora en más, eh, una capa azul. Porque el dragón azul le dio su bendición y quiere representar la cosa por el estilo. Así que sí, sí, sí. Yo creo que es una, una gran manera de agregar un detalle genial al personaje. Y... Sobre todo, digamos, en estos momentos en los que vos te das cuenta de que tu personaje cambió. No solo no subió de nivel, sino que... Algo en su personalidad se modificó. Por un enfrentamiento, por una pérdida, una tragedia, algo genial que pasó y quiere expresarlo. Eh, me parece una gran idea. Eh, como para... Para que tu personaje tenga algo que hacer. O algo que demostrar. Seguimos con Alex. Tengo un personaje que trabaja y estudia en la universidad. Usa ese dinero para pagar la renta y la universidad y por las noches va a hacer las cosas de la historia. ¿Cómo puedo rolear que trabaje y estudie? Cansadísimo. <ríe> Súper cansado. Eh, imagino que esta persona duerme muy poco. Porque de día trabaja y estudia, a la noche sale de aventuras. Tienes que dormir en algún momento. Así que imagino que va a estar muy cansado. Eh, lo de que trabaja y estudia... Tenés que incluirlo eh, cuando suceden las cosas de la historia Por ejemplo que... Por decir algo tra Él trabaja en una... Que no sé yo, es profesor Mientras estudia en su trabajo También da clases Podés decir que está manchado de tiza O que... O que mientras está haciendo cosas de la historia Y tiene un ratito libre Se pone a corregir eh, Exámenes o trabajos de sus, de sus alumnos Cosas por el estilo eh, O que mientras charlando con los demás Demuestre que... Está estudiando para algo dentro de poco, o por ejemplo, que están todos corriendo por su vida y él está pensando, uy, no, está corriendo un hombre y además mañana tengo que rendir un final terrible, eh, no estudié nada, cosas así. Eh. Pero la, la, la idea es que esto no ocupe mucho tiempo, tu eh, personaje roleando, si bien es súper importante, como que siga la historia y que se vea que además él está por, por detrás eh, <risa> desarrollando una carrera. Y cosas así, eh, es una buena idea para, para demostrar que está haciendo muchas cosas. Yo también incluiría la parte de estar cansado, dormir poco afecta nos afecta a todos y sobre todo a la gente que hace muchas, muchas cosas como una persona que trabaja, estudia y sale de aventura, ¿no? Los Lozain, hola, ¿cómo estás? Quería preguntarte para jugar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 Minos Griffin, nunca he jugado a rol, pero quiero empezar, pero no conozco a nadie, ¿qué debería hacer? Bien, más o menos lo que dije antes, sumate a un servidor de Discord Y ahí no solo se ofrecen mesas, sino que hay mucha gente interactuando Y vas, vas a ver, digamos, cómo es la, eh, cómo es la son, cómo son las comunidades de rol hay, hay gente que se dedica a diseñar mapas, hay gente que se dedica a diseñar historias Hay gente que eh, juega juegos más mecánicos, otros juegos más narrativos Y ahí te vas a... a dar un pantallazo general de lo que son lo que es el, el, la gente que juega a rol y vas a tener una oportunidad si estás atento y con suerte de que cuando se anuncie una mesa a eh, la tarde conocer las personas charlar pasarla bien tratar de de, de, de voz compartir con los demás y ser y ser eh, aportar a que la, la situación sea amena y agradable para todos no importa la, el juego que estén jugando y nada más Después hay que repetirlo, eso, eso, eso es lo cierto Una vez que ya lo lograste, una vez que estás ahí sentado en la mesa Y todos la pasaron bien y terminó la sesión Y están, están todos queriendo con ganas de jugar Bueno, lo importante es que a la siguiente sesión eh, Se le ponga la misma energía y las mismas ganas Y la misma disposición para seguir jugando Nada más, mi, con, mi consejo Bajate Discord Empezá a buscar eh, servidores de rol Yo te recomiendo montar el nuestro La Taberna de Rol, y Latino Escuelita de Rol en Concilio del Sur son algunos de los que conozco eh, Multiverso Roll también eh, hay una gran cantidad de servidores de rol, así que eh, sumate a todos y fíjate qué comunidad te queda más cómoda, capaz que hay una que sea que esté más cerca del lugar en el que vivís, también eso te ayuda un montón. Eh, tener gente que comparta más o menos la misma historia que vos. Así que bajate a Discord, sumate a servidores y empieza a compartir con las demás personas. Alex24 Mi personaje que mencioné que trabaja y estudia también tiene una doble identidad Porque día es un civil y por las noches es un rogue inquisitivo Que usa máscara y otro nombre para no mezclar ambas vidas Por cierto, estoy derecho ¿Cómo puedo sacarle provecho a sus estudios en la campaña? <risa> Esta persona toma mucho café eh, Suena que es alguien que investiga Y hay... La idea de, de... Vamos a verlo como si fuera un juego, ¿no? La, la mejor manera de romper las reglas de un juego es conociéndolas. Y si vos sabés eh, exactamente cómo son las reglas, sabés en dónde puedes doblarlas, romperlas o incluso ignorarlas completamente. Así que, si vos vas a... Si es... Si es que sea un ro, más raw tipo de ladrón, vos vas a poder saber, digamos, en Kim, cuál es el riesgo que tu personaje está tomando para llevar a cabo ese crimen. Lo mismo si es una persona que investiga, digamos. ¿qué es la... ¿Cuántos años de cárcel están estas personas arriesgando para llevar a cabo este crimen? ¿Por qué están arriesgando tanto para llevar a cabo este crimen? ¿Qué, qué es tan peligroso de esta persona que ahora está muerta, que todas estas personas arriesgaron 25, arriesgaron 25 años en la cárcel? Esas son algunas de las preguntas que te puede hacer. La idea del inquisitivo es que vos te hagas esas preguntas y, y te respondas y qué sé yo. Hay un personaje que se llama, de hecho pregunta en, es de DC, que es un excelente Robin city super recomendado. Sherlock Holmes es también eso. Eh, así que yo te diría que vayas por ahí. M muchas de estas cosas son hacerte preguntas que tu personaje mismo se haga preguntas y trate de responderlas, porque es la mejor forma de avanzar. ¿Qué me hace, <risa> ¿Te ha gustado esta pregunta? <risa> eh, sigamos Catulo, Yo quiero empezar a elegir la llamada de Tulu en roll 20 Y tengo el problema de que no encuentro mapas pregenerados ¿Podrías recomendarme algo? La llamada de Tulu tiene algo raro con los mapas Porque al no necesitar un tablero del sistema Como que es más narrativo en ese caso Los mapas son... Eh, no son tantos entonces los que vas a terminar encontrando son mapas pregenerados para otros juegos O porque alguien más los hizo Yo, cuando necesito un mapa pregenerado, googleo sin parar eh, Generalmente pongo que yo eh, hay, hay una palabra clave que se llama Ahí Battle map Si vos pones battle map eh, y que si Hay una palabra clave tipo city, battle map Deberían aparecer mapas de ciudad eh, de tablero. Ahora, si vos querés eh, mapas de lugares. Vas a encontrar. Sin problemas. Eh, es algo como. como que tenés que sentarte a buscar mapas pregenerados sin parar. Eh, sobre todo, digamos, si querés eh, llevar a cabo combates o, o cosas para investigar mi, mi recomendación con esto Yo uso mucho Roll20 en la llamada de Tulu Más que nada para mostrar imágenes Tipo, hay algo que se encuentran y se los comparto eh, O se, para Identificar un lugar en el que están En la estación de tren y se las comparto eh, Es así Hay gente que tiene la capacidad de editar imágenes Y el tiempo para hacerlo Que lo hace y sus campañas Quedan realmente geniales No, no tengo <risa> Eh, pero yo googleo un montón Creo que googleo un montón uh, Y no lo sé Siempre hablamos de quinta edición, ¿no? Me quedé en los noventas con la segunda, ya no se usa más, ¿no? Eh, hay, hay, hay, la quinta edición creo que ya salió en el 2014 Está llegando ya casi a los 10 años de, de que sale quinta Lo eh, siento que quinta edición es muy muy popular Porque fue diseñada... Eh, para que sea muy amigable el inicio del juego y eso fue clave, se sumó muchísimamente al hobby porque ahora es mucho más accesible y, y, y el juego no se concentra tanto en, en, en las mecánicas específicas sino más en sentarte a jugar. Yo me encontré acá en el canal con gente que todavía juega rol de los 90 o, o incluso más viejos los 80, por ahí, por ejemplo, con Merp o con Rolemaster, así que sí hay grupos con los menos y tienden a ser personas más grandes. Porque la, que lo que suele pasar es que está todo el mundo jugando quinta edición, porque por esto que digo, digamos, más allá de que sea el primer juego que conocieron, es muy, muy accesible el juego. Los gatos están jugando, es muy, muy fácil de aprender, no hay que complicársela con las reglas, y la verdad que sí. En su mayoría, cuando se habla de D&D, hoy por hoy es de quinta edición A menos que se especifique algo eh, Las otras ediciones están buenas 3.5 fue excelente La cuarta edición tuvo su situación <ríe> Fue interesante eh, hasta ahí jugando también. Y quinta edición fue, la está la pegando mucho Sentate bien, buena idea <ríe> Gracias Así que sí Si vas a empezar Te recomiendo eh, Chequear quinta edición Está buenísimo Alex Quiero comprar una armadura Que cuesta 200 de oro Pero solo tengo 30 Lo que pasa es que el DM Nunca nos da dinero por misión O algo así ¿Qué puedo hacer Si no ganamos dinero? Hay <risa> una cabeza un meme Que dice Crimen es el ingrediente secreto eh, ¿No les pagan por misión? Imagino que De todas maneras Reciben algún tipo de tesoro, por decir algo eh... <risa> robarme en la cabeza, <risa> no, no hay que robar eh... tal vez, digamos empezar a ponerlo en, en juego, digamos si, si viene alguien y te ofrece una misión, decís, bueno, yo quiero 50 monedas de oro para hacer este trabajo, porque en el fin del día lo que vos estás haciendo es un trabajo vos estás ofreciendo un servicio, en este caso digamos, de recuperar un artefacto mágico <risa> ¿qué es ¿qué eh, Recuperar un artefacto mágico, ir a rescatar a alguien el, el, al, al final del día es un servicio Si bien es parte de la aventura, tal vez tu personaje se siente más obligado a hacerlo Puedes querer una armadura eh, O incluso puedes hacer la misión a cambio de la armadura también eh, O, bueno, crimen es el secreto Señor Debbie, no me queda claro cómo deben ser los encuentros en Fate. Estoy tan acostumbrado a tener reglas más ampliadas que me quedo en blanco. Sabes que qué? a mí me pasó algo similar. Hace un rato que no leo fate y estoy seguro que ya me olvidé la mitad de las reglas. Pero en su momento tenía esa situación. Eh... Como que. Necesitaba un poco más que, que, que. lo que me está dando. Ahora no me acuerdo qué era ese. Se está yendo los cables. Vamos a darle un juguetito. Ahí está Un poquitito nuevo por acá eh, Así que tendría que leer Tendría que leer de nuevo Fate Porque Ya me lo perdí, encima estaba Fate, Fate avanzado Fate rápido creo que era en un momento No me acuerdo Era Había, había varias versiones de Fate, pero estaba bueno Shorten, Hola, actualmente tengo tres mesas activas He visto que la gente está muy escasa de Masters Tengo un miembro con el que me llevo muy bien y está en todas mis mesas Pero a veces me siento mal porque los másteres estamos escasos ¿Piensas que debería dejar de meterle en todas mis mesas? Y... Eh, tal vez sí, tal vez... Ya está en tres mesas esta persona Tal vez abrirle el espacio a otra persona puede generar un nuevo DM O, o una nueva persona que se suma al hobby Hay que ver, digamos, la disponibilidad, la disponibilidad y el tiempo que tiene cada uno eh, también entiendo que ya, digamos, si están todas tus mesas, probablemente ya haya una constante comunicación con esta persona Y sería raro crear una mesa así eh, Pero, digamos, si, si vas a abrir otro grupo nuevo, estaría bueno que, que por ahí le des una oportunidad a alguien que no conoces eh, En el peor de los casos, esa persona se va y tenés una persona que seguro se va a sumar eh, Ojo, eh, que ser DM no sea una responsabilidad. Hacelo obviamente porque te gusta. Si querés tener tres mesas y podés hacerlo, fantástico. Es algo impresionante. Yo no podría. Y. Estoy tras favor. Eh, pero. Que sea, que sea eso, que sea porque estás, está buenísimo. Porque disfrutas un montón. Porque haces que tus amigos queden copados y están todos divertidos. Que sea por eso. Y con el caso de, de esta persona que está en todas las mesas por ahí sí. Hacerle, hacerle espacio a otra persona puede ser bueno. La CIA 19, Hola, le doy en consulta La cantidad de espacios de conjuro y la cantidad de hechizos que aprende cada clase En D&D &D Por nivel, ¿son los mismos? No Para, eh, son, En algunos es similar Pero lo que tenés que hacer es leer eh, La habilidad de lanzamiento de conjuros De cada clase que lo hace eh, Te vas a encontrar ahí que cada uno te indica cuánto Por ejemplo, el mago, el mago creo que gana dos hechizos por nivel eh, y después el hechicero, no me acuerdo cuánto Ahí está, y también vas a tener la tabla En la tabla te va a decir los espacios de conjuro Que tienes de cada nivel Por ejemplo, el brujo tiene creo que dos nomás Durante todos sus niveles eh, Pero son de nivel más alto Entonces esa es la idea Cada clase lo vas a lanzar de una manera diferente Y está explicado ahí en la, ta en, en la tabla Y en la descripción de la habilidad De lanzar conjuro ¡Tututú!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 Para que el juego fluya y sea divertido y nada más no, El juego no tiene por qué ser algo más grande que ese Es un rato para pasarla con amigos Si quieren hacer un stream, tal vez haya otra, otro tipo de responsabilidad para con el público Pero lo cierto es que en el fondo están ustedes ¿no? Y están tirando los dados y están hablando de fantasía Así que relájate, fíjate cómo están los demás eh, Prestar atención al grupo Y pasarla bien, hacer reír a los demás Kun, Vieron los videos de quinta edición en el canal quinta edición que les dije el otro día. <risa> Ay, perdón, Kun, no, no los vi. Esta semana estuvimos intensa. Pero tengo que verlo, tengo que verlo. Eh, encima este, este, tenemos que grabar, tenemos que grabar este fin para videos, así que ¿qué tal sale. Pero voy a intentar. Quinta edición se llama el canal, lo tengo Eso Ya mismo se lo paso a producción así no. me gusta. Interesante canal, digamos, Alex. He estado jugando DD en settings más futuristas y tecnológicos. Por lo que sé, porque lo, por lo que se me hace más raro imaginar personajes en una fantasía medieval. ¿Qué hago si me imagino personajes en un setting como Everon y tengo que jugar en un setting tradicional? Ahí eh, entiendo. En algún, momento, en algún momento yo me pregunté eh, cómo mis jugadores se imaginaban la aventura, ¿no? Porque yo estoy seguro que todos se lo imaginaban diferente. O eh, sea, la, las visuales, ¿no? La, tal vez algunos se está imaginando animación 3D, otra animación de, de, de la estelina, otro de anime. Entonces, en algún momento me pregunté eso, pero lo cierto es que después lo descarté porque... Si están todos disfrutándolo, genial Después hay juegos más específicos en el setting, por ejemplo El juego Steven Universe, probablemente todos se imaginen más o menos la misma estética eh, Que es el dibujito ese eh, En el caso de este, no creo que pase nada Si es solo en tu imaginación que estás viendo un setting que por ahí no, no está del todo atado a lo que estás jugando, no pasa nada No va a haber ningún problema eh, Ahora, si estás dirigiendo, eso cambia mucho porque vos sos la persona que tiene que pintar el setting. Y si vos estás tratando de dirigir en un setting como Everton pero lo estás pintando, qué sé yo, todavía eh, más fantasía medieval, sin electricidad, sin tal, sin cosas así, tal vez se pierda un poco la idea de jugar en Everton <coughs> eh, Lo mismo al revés. Y si estás jugando futurista y estás describiendo. Medio alta, tal vez se pierda un poco la idea detrás de la mesa. Pero. Eh, si no ese es el caso, no hay problema. Dinalo Una última y no juego más. No hay problema, me ¿eh? voy a preguntar. Para chicos de 6, ¿qué opinión tenés de Maisa o el detective de monstruos u otro cual preferís? Maisa no lo jugué, pero me parece un gran, gran juego para, para niños. Es, es, es mucho más del estilo de DD, Day Day, es, eh, en lo que me refiero a es un sistema complejo de juego. Los chicos lo van a agarrar rápido. Eh, pero Detectives de Monstruos es súper, súper simple y es muy divertido, sobre todo si vos estás ahí eh, jugando con, con los chicos. Porque bueno, una anécdota que tenemos en la taberna es que nos invitaron a un evento. Hace mucho Y nos tocó dirigirle a un grupo de niños detectives de monstruos Y la pasamos genial Uy, hay, está La pasamos genial Y estuvo re bueno En un momento nos cansamos de jugar y eh, ¿Qué ha pasado? Ah, le habíamos dado a los chicos que empiecen a dibujar los monstruos Y todos empezaron a dibujar monstruos De repente teníamos una mesa llena de niños eh, dibujando monstruos Eh, y estuvo bueno Yo... Fijate maíza maízas es de verdad como un juego... Tiene un sistema, hay dados, hay magia, hay... Tiene una historia, tiene eh, comercio, tiene diferentes razas y clases. Eh... de Monstruos es mucho más simple. No hay... No hay gran cantidad de, de, de cosas para hacer. Tenés un par de objetos y después tenés que buscar pistas. Los dos están buenísimos. Eh, Fíjate cuáles engancha más a los chicos. Hay otros juegos para niños que ahora mismo no me acuerdo. <risa> eh, pero por ejemplo, los juegos de dibujitos que estamos sacando, el juego de Steven Universe es re para niños. El sistema es súper súper simple. Eh, bueno, y los que vamos a sacar en el futuro también son más o menos lo mismo. Eh, pero sí hay, hay una gran variedad Estos dos que vos mencionabas Me parecen geniales Detectives de monstruos Es bien bien simple Y está bueno Para trabajar toma decisiones Y cosas por el estilo De hecho No sé si hicimos un video De esto De Maiza seguro Hicimos un video Tercer Chris ¿Cómo trabajar menos Para rolear más? <risa> no lo sé Yo tengo una sola mesa ahora Que es la mesa Que jugamos en stream Y No me queda más tiempo Para el jugar Eh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 Liberarse de esa posesión Bien, buena pregunta Porque Lo cierto es que no hay muchas reglas Para la posesión En intención Si no me equivoco La única vez que, que me puse a investigar La única regla que encontré Era la de los fantasmas En el monstruo fantasma Están las reglas de posesión Porque los fantasmas Tienen esa habilidad No estoy seguro No estoy seguro A ver Voy a leerlo ahora mismo No me acuerdo cómo funcionaba Sí, acá está ah. Acá dice Disipar el bien y el mal puede, puede eliminar la posesión ¿Y por qué arranqué con que no hay reglas de posesión? Porque a, al no haber, digamos es, es una mecánica que el DM debería implementar ¿Cómo funciona eso de sacarle el, el fantasma al jugador? Disipar y viene mal suena como bien. Protección y viene mal a mí me parece también debería funcionar. Eh, si no, seguramente algún hechizo de, de curación de nivel alto. como mejor, Por ejemplo, sanar o, o eliminar muerto de viviente. Los hechizos contra muerto de viviente deberían funcionar porque los fantasmas son muertos de vivientes. Eh, algo así. Boom. ¿Cómo creas un liche para jugarlo? <ríe> Las reglas para los liches son... No son complicadas. En definitiva. Lo que necesitas es ser nivel muy alto y lanzar magia. <risa> muy muy alto nivel, muy alto. Y lanzar mucha, mucha magia. Eh, probablemente hay artefactos mágicos, todos malditos, todo bien podido, Pero para jugarlo. O sea, lo que jugaría sería el camino a hacer liche. Una vez que sos liche. Eh, no sé cómo sería, digamos. Probablemente haya alguna razón por la cual vayas de aventuras, pero. Eh, el camino a hacer liche es largo y complejo Digamos, <ríe> y no, no solo eso Sino que además es eh... <ríe> Está, está es, es malo, digamos Probablemente tengas que eh, te, Sacrificar gente, torturar la, Sacarle las almas y cosas por el estilo Porque vos tenés que hacer tu filactería Creo que ese es El, el paso final del liche que es Eh Creas tu filactería, sacas tu alma, la guardas ahí adentro, escondes la filactería y después alimentas a la filactería. Serías eh. muerto viviente también, así que deberías morir. El requisito de morir ya es bastante complejo. Ah, pero no me acuerdo más el ritual del lit. A ver, déjame buscar. Ah. Bueno, tienes que hacer el ritual. Está el ritual que no me acuerdo. Está el ritual, que es este que para sacarte el alma y. huirla en esta cosa en la filactería y después. Vivís. Eh... No morís. A través de la filactería. Pero el.. También, digamos, depende mucho del DM, de cómo, de cómo hacerlo Así que también es algo que puedes negociar con DM Alex24 Tengo 20 años y quisiera jugar Detectives de Monstruos, por lo menos, o por curiosidad ¿Cómo crees que puedo jugarlo a mi edad? Cuando yo lo jugué, yo eh, no me imaginé que estaba jugando a los chicos del barrio Y estuvo buenísimo de la risa, fue genial Eh... Va, va a ser divertido igual, ¿eh? si tenés un grupo de 20 años, 30 años o 40 años pretendiendo ser, tipo, niños Te van a matar a la risa igual, detective de Monstruos es un juego súper rápido además, no, no, no necesita mucha preparación Y... Yo, me lo jugué, yo lo jugué imaginando que estábamos jugando a los chicos del barrio, que es un tipo que me encantaba de niño y... Se lo súper recomiendo <risa> Alex24 He visto las campañas Los que intentan de hacer de uno o dos años Y no las completan Por eso quiero hacer una sola de 10 sesiones ¿Crees que es una duración correcta? Eh, es cierto que las campañas largas suelen terminar antes Por cualquier razón En lugar de llegar al final eh, Pero por otro lado Podés hacer muchas campañas Tipo de 10 sesiones Consecutivas Diferentes arcos de historia que se conecten y tener una campaña mucho más larga que de sesiones 10 sesiones suena bien Pero tal vez hay gente que le quede corto como Tal vez tenés un jugador que, que necesita más, más rol Y dice che, ¿ya está? Sí, no bueno Después, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, por ahí está bueno en vez de plantear de una campaña súper larga Planteártela por... Por diferentes arcos, en este caso 10 sesiones, 20 sesiones, lo que sea En la campaña que estamos jugando nosotros, por alguna razón eh, yo voy a decir que suerte Los arcos duran 20 sesiones <risa> Las primeras 20 sesiones fue todo un arco de historia Las otras... Y las siguientes 20 sesiones son otro arco de historia Ya estamos por la... Por lo que tendría a ser el tercero eh, Y nada, viene re bien Pero se dividió así 20 sesiones 10 sesiones puede ser bueno puede, puede, puede contar una historia entera sin problemas 10 sesiones probablemente puedas recorrer una parte de una región del mundo combatir un par de veces, subir los niveles y después eh, llegar al final La Ciano 19 ¿Cómo puedo hacer que critiquen mis jugadores de forma sincera a mi forma de hacer de máster Porque a veces siento que algo les pareció mal pero después cuando les digo qué les pareció la sesión me dicen que perfecto aunque sé que algo les pareció mal Bien Esto, esto es...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 Verser Chris, ¿qué pasa con el cuerpo esquelético de un semi-liche? El demi-liche tiene algo que luego queda destruido, salvo el cráneo. Eh, porque... O, o queda tirado por ahí, no, no, no, no es algo... El demi-liche, el, el cráneo flotando, ese que tira magia... Eh, es lo que le pasa al liche si no alimenta su filactería. <risa> porque a la filactería le tenés que recomendar almas. No, no solo tenés que sacar tu alma y guardarla ahí, sino que esa, ese... La, la batería de ese cristal Son otras almas de otra gente Por eso generalmente los liches guardan tesoros en cuevas La tumba de la aniquilación, por ejemplo Es la tumba, si no me equivoco, de Acererac, Que la hizo llena de trampas y tesoros Para que vaya gente a morir así él mantiene su Su batería andando eh, Y eh, Creo que era esa la historia Pero el cuerpo no sé, el cuerpo no, no. no Creo que no, no. No hay, eh, no hay uso, o tal vez nadie le dio uno todavía, eso puede ser. <coughs> ver, otra de bache. No sé si viste alguna vez cómo dirige Adria, una de las DMs de Critical Role. Ah, rol. una de las DMs de Critical Role. Pero ha dirigido cosas y tiene un estilo súper loco. A veces describe cosas que son solo para los espectadores, como si estuvieran narrando literal una historia.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 Eh, la, la cosa Antes de la cosa Como que Hay, hay como más, más hay, una, hay un pequeño momento De misterio que es en la forma En la que vos le entregas la información a los jugadores Que se explica instantáneamente Después, entonces te, tenés un, un, un Momento de ah, Por esto es eh, Creo que esa es otra de las cosas Que hago, bueno, esos es, Hasta ahí, hasta ahí creo que puedo llegar a investigar, a encarbar investig ahora. Seguro tengo algunos otros detalles, eh, pero hasta ahí llego. Buena pregunta, me gustó. <ríe> Espero que haya respondido algo. Sigamos. Eh, Alex, quiero hacer dungeons temáticos para cada voz. ¿Cómo puedo hacer un dungeon basado en un boss? Crear el boss primero, por ejemplo. Supongamos que tenés... Vos querés que el boss sea un semiorco. ¿Qué es lo que tiene especial este boss? Además de que es semiorco. Bueno, es un guerrero. Bueno, por ahí podés poner ellos escudos o cosas de batalla en el, en el dungeon para mostrar que es su dungeon. Porque... realmente lo que pasa es que cada boss viva en el dungeon. Entonces sea su casa. Y la van a decorar como ellos quieren. Si vos tenés este guerrero semiorco que por alguna razón le gusta el té. El Dungeon probablemente esté decorado con cosas de té Si querés hacerlo temático, crea al boss bien, ¿no? Crearle al boss una razón de ser, algo que le guste, algo que no le guste, cosas por el estilo Y después decorar el Dungeon con esa información En este caso el arco que le gusta el té, pero resulta ser un general máximo de guerra Que tal vez nadie se lo vio venir porque es una decoración de té, eso también puede servir Persecris ¿Cómo ves hacer objetos mágicos ni románticos a partir de los restos del cuerpo de Semblich? ¿Tiene sentido? ¿Tengo una varita a partir de una costilla? Sí, sí, tiene total sentido De hecho me parece mucho más copado los objetos Que tienen... Están creados con materiales o ingredientes De otra cosa más poderosa Por ejemplo, las armaduras de escamas de dragón Están hechas con... Son copadas porque están hechas con escamas de dragón eh, Si vos tenés esta varita Esta varita va a ser copada porque además está hecha con eh, Costilla de... Eh, son eso, Esos objetos son más copados Porque no solo está el efe, Que es un objeto mágico poderoso Y hace un efecto copado Sino que hay una historia Mucho más importante atrás Como bueno La varita de la costilla De tal tipo eh, Te da una conexión Que tu personaje está conectado Por, por alguna razón A esta persona eh, Eso está genial tu, tu, tu. Alex, en la campaña siento que me estoy llevando al protagonismo cosa a la cual no quiero porque mis compañeros porque quiero que mis compañeros tengan su momento además me gusta que los otros personajes interactúen y sobre todo que ellos disfruten la campaña ¿Qué puedo hacer? Hay, hay un poco acá trabajo del DM que tiene que, tiene que eh, ir cambiando el foco de, de importancia pero también vos, si vos ves que es algo que está sucediendo mucho eh, podés usar tu influencia para con los demás influenciar a los demás, es decir, preguntales tales, qué opinan sus personajes, qué piensan que deberían hacer, contar, que tu personaje les muestre, tipo, mira me siento inseguro, no sé qué hacer, qué decir vos qué decís que hagamos, cuál decís que sería el segundo paso, incluílos en la toma de decisiones, incluílos en el roleo, si estás roleando con un NPC y querés sacar la información, decirle, mira ¿sabes qué? habla con él él sabe todo y de alguna manera le, le prestás el lugar a, a tu grupo eh, esa es la idea <risa> incluye a los demás en tu roleo si vos sos la persona que más está acaparando el foco compartilo gun <risa> qué le dirías al live chiquito que recién está empezando con el rol y hacer dm <risa> no creo que respondí toda esta pregunta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 La cantidad de tiempo libre que tenés es absurda. Leen los manuales. Va a ser más rápido todo después. Vas a tener un canal de rol más rápido. Eh, así que sí es. Cabo Magno, Hola. Llega una duda técnica. El brujo. ¿Cómo es el tema de la mascota o invocación? No me queda claro en el manual. Ah, el brujo tiene el pacto de. No me acuerdo, creo que es el pacto de la cadena. Que te invoca un bichito. Eh, a ver... a ver, eh. Sí. En, a nivel 3 de brujo, tu patrón te da un regalito que es un estilo de un pacto. Y vos elegís el pacto de la cadena, lo que te da el pacto de la cadena es el hechizo Encontrar Familiar. Y podés elegir algún otro, eh, algún otro bichito, en este caso un, un diablillo, un pseudodragón, un quasit o una adita. Una eso es lo único que hace, todo, todo lo demás está en el hechizo Encontrar familiar Que sí, es re larga la explicación, pero es, es lo único que te da el hechizo eh, Te da un familiar Y en, ahí en el hechizo te dice qué pasa si se muere, qué pasa si lo quieres cambiar Está toda la descripción ahí, así que no es tan complicada para nada eh, es, es una invocación, <ríe> definitivamente podés ir, encontrar un familiar es un hechizo si no me equivoco, la, la explicación rolera es tipo: saca saca al bicho de su plano y te lo pone en el que estás vos. Después, cuando muere, vuelve a su plano, una cosa así. Eh, pero no es, tan, no, es tan, no es nada más que eso. Y podés eh, usar la acción a atacar tuya para que ataque el bicho. Si no me equivoco. Ah, no, cuando vos tomas la acción de atacar, podés ignorar uno de tus ataques para que tu bichito use su reacción y ataque eso está bueno eh, pero es una invocación igual también podés charlarlo con tu DM a ver cómo se lleva a cabo eso porque es como muy personal la parte del brujo y, su, y cómo su patrón le entrega sus regalitos canten hola, recomiendas el juego el castillo de Ravenloft para empezar a jugar de ID en presencial el castillo de Ravenloft si no me equivoco es un juego de mesa Sí, eh, aunque está. hasta ah, está el manual de 3.5. Bueno. No sé si estás hablando del juego de mesa. Eh, los juegos de mesa de DD, en su mayoría, si no me equivoco, el castillo de Ravenloft la montaña, no me acuerdo quién, Hay otro de Dritz. Todos están basados en el sistema de DD cuarta edición. ¿Está bueno para empezar a jugar? Yo creo que sí, sobre todo, digamos, como para generar la, la, la, el grupo juntándose a jugar a algo. Eh, pero después, si quieren jugar a DD, Day Day, les recomiendo quinta edición. Hacer el paso a sus personajes y empezar a dirigir. Lo bueno que tienen los juegos de mensa es que no necesitas realmente mucha complicación para hacer DM, ¿no? Como que está todo armado eh, y podés simplemente seguir por ahí. Pero cuando gane el cambio, alguien va a tener que dirigir. Alguien va a tener que seguir.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 Bueno, esa parece que fue la última pregunta No, ahí están llegando más A ver, ahí, viene, ahí vienen las preguntas Aria Esta parece que es original, no se la robó de ningún lado no, no es que estoy acusando a nadie Estoy creando una campaña Donde todo lo que ocurre en una ciudad pueblo Se repite en loop. ¿Suena bien la idea? ¿Qué harías para que no sea obvio el primer día y con los tiempos los jugadores descubran lo que ocurre y lo solucionan. Suena bien, agarré bien. Eh, pero estate preparado para que lo descubran rápido. Eh, y que no te preocupes. Lo que pasa con estas cosas es que. Cuando vos haces algo que se repite todo el tiempo, vos sabes qué esperar de. Entonces. Los jugadores lo van a agarrar súper rápido esto. ¿eh? Si hay alguien está transportando dinero como el día de la marmota hay gente que está transportando dinero mira para otro lado, los jugadores van a ir todos los días a esa hora a agarrar esa bolsa de dinero y no van a tener ningún tipo de problema al respecto entonces estate listo para <ríe> que sucedan todos estos pequeños detalles y recordarlos todo el tiempo y que los jugadores también los recuerden um, para que no sea obvio el primer día hasta o la, la primera repetición, decís vos. Eh, va a ser obvio, ese es el tema, va a ser obvio. Eh, no va a ser obvio que se va a seguir repitiendo. Eso, eso se van a dar cuenta de la tercera o cuarta vez que suceda. Pero la primera vez no va a pasar. Va a decir que eh, algo extraño está pasando. Estamos como en un loop, van bueno. Esto ya lo hicimos. Y van a tratar de hacerle preguntas a los NPC y cosas por el estilo. Eh, lo van a descubrir rápido. Los, los personajes, los jugadores, todo. Es eh, como... Eso lo van a hacer. Ahora, que lo solucionen, eso es, otro, es otra cuestión. Ahí ya tenés que saber vos cómo se rompe el loop y... No solo eso. hay de que haya varias formas de que se rompa, porque... Justamente, si hacés que sea un solo caminito, en un lugar tan estructurado... Tal vez sea que lo descubren y rompan muy rápido, o tarden mucho, porque hay una sola forma de resolverlo. Ahora... Vos cambiás cositas en el camino a la quinta repetición, por decir algo, o cada cinco repeticiones, algo se modifica en el mundo, eso está bueno. Porque de repente, un detalle que antes no estaba eh, en el mundo, de repente ahora, qué sé yo, el auto rojo ahora es azul. Además ellos, si le prestan atención, ellos, a, la, a la repetición 10, el auto pasa a ser una camioneta azul. ellos saben que cada cinco Cambian las cosas. Eso está... eso está muy bueno. Se puede hacer cosas interesantes ahí. Pincho, Justo mencionaste lo de la comunicación. ¿Qué recomendaciones le das a un jugador amateur muy casual para fluir con el personaje? Me refiero a la falta de interpretación y meterse al personaje. Aclaro nuevamente que soy casual y amateur. Si vos querés porque te salga el personaje y cosas por el estilo No pasa nada con ser casual y amateur Así, así empezamos todos eh, fíjate lo, lo, lo que pasa es que tenés que cambiar tal vez lo casual a, a un poco más dedicado Porque vos querés tipo, interpretar un personaje que, diferente a vos Tratá de darle una cualidad diferente a vos Que a vos por ejemplo Que eh, vos sos una persona relajada y que se toma todo más tranquilo Tratá de que tu personaje sea un poco más tenso pero nada, nada muy, muy, muy extremo, ¿eh? como para que vos mismo le des al personaje una característica. Después, es una, una, una tarea de conocer al personaje, poco, y vos que sepas qué cosas le gustan, qué no les gustan, qué es lo que le interesa, qué es lo que no le interesa. Y cómo reacciona a las diferentes cosas. Cómo, cómo reacciona a la traición, cómo reacciona al romance, cómo reacciona al desinterés y cosas. Todas esas cosas son... Eh, Detalles que vas a aprender en el camino. Así que lo mejor que puedes hacer es jugarlo y tratar de, de, de prestar atención a esto. Si lo traicionan dos o tres veces, ¿va a reaccionar de la misma manera? Probablemente. Eh, o tal vez a la primera se lo tome preocupado y ya la tercera vez diga, esto se terminó, a mí no me traiciona nadie más. La lealtad es lo más importante para mí. Está muerto que me traiciona, cosas por el estilo. Eh, Influir con el personaje también es un poco ayudar al grupo a pasarla bien Así que eh, si vos lográs eso, ya está Como, como, como una persona que recién arranca y, y está jugando de manera casual Listo Pero si querés meterte un poquito más Dale características al personaje Que vos puedas expresar con él eh, Se preocupa mucho se, se, se preocupa poco Se ríe de todo, no se ríe de nada Y tenerlas en cuenta a la hora de jugar De a poco... <risa> Te vas a dar cuenta que a medida que vos vas agregando estos detallitos Te los vas acordando y de repente vas a tener una personalidad armada Con tu PJ y va a ser alguien diferente y súper divertido de jugar Bien Ahora sí, creo que no hay más <ríe> Parece que no, estoy esperando a que me la producción Bueno, igual estamos ahí Vamos a leer un toque el chat, veo que están charlando mucho Yo no... estuve prestando mucha atención a las preguntas Pero me encanta que... Esto siempre me encanta, y lo, lo digo un montón Cada vez que alguien hace una pregunta No solo respondo yo, respondo un montón de gente del chat Así que si, si me hicieron alguna pregunta Fíjense que en el chat Alguien les respondió, alguien, a, alguien sumó detalles A la pregunta Y es un montón de información recopada <risa> eh. Que no se pierde porque está guardada acá en el video, menos mal. <risa> ahí veo que Adria está queriendo elegir el día de la marmota, genial. Entonces ahí Bachi está tirando consejos. ¡Tú, tú, tú! Ah, ahí está lo de la mecánica de brujo y los conjugos Esa era la pregunta de uh, del brujo Claro, lo que pasa con el brujo y el pacto de la cadena es que Vos ganás el hechizo de control familiar de manera eh, que lo puedes lanzar como un ritual Es decir, no consumes slots, entonces mantenés tus hermosos 12 slots para lanzar todos los otros hechizos que querías Pero tenés que tomarte un rato lanzando el hechizo de control familiar Cada vez que los veo aprendido acá me dan ganas de jugar bro. Espero que lo hagas, espero que lo hagas, es muy divertido, es genial. Eh, y, y. nada, nos encantan en esas. Me encanta que nos digan que quieren jugar bro. está buenísimo. Eh, me cansé de mi sí. Es algo que, que pasa seguido. Sobre todo, digamos, si. Yo soy DM constante. Eh, me encanta hacer DM. Y a veces me canso, Sí. Eh, pero, a veces cuando estás agotado de demear es un bajón, porque vos querés jugar rol, pero nadie más quiere dirigir rol, o nadie más puede, o nadie más quiere, o tiene la capacidad de... Entonces, hay que seguir dirigiendo. <risa> eh, es, es, es interesante, porque ahí tenés que mirar a tus jugadores y decirle, chicos, quiero jugar rol. ¿Alguien, alguien va a tener que hacer esto. <risa> Bueno, vamos a aprovechar que se terminaron las preguntas y sí, la, la pregunta correcta de eh, de del dm agotado <ríe> ahí va ahí estaba leyendo el ser chris al cual el teniendo <ríe> algo vas a encontrar un pelado de Suena bien, suena bien. Interpretarla, mandarle algo interesante para, para que sea y. Va eh, a estar buenísimo. Seguro el grupo lo va a apreciar. Tal vez no al principio, eso, eso también, digamos, Tal vez el trabajo del DM no se aprecia al principio. Eh, pero más adelante, cuando todos digan, ah, ¿te acuerdas cuando fuimos así, los Ah, sí, sí, estuvo re bueno. bueno así, digo, Vimos el viejo ese que estaba re loco. Sí, sí. En ese momento sirve. Ah. Ahora sí. Quiero agradecerles a todos por pasar. No se olviden, voy a repetir los anuncios rápido antes de que nos retiremos todos. Recuerden el, el concurso que estamos haciendo de set. Hay tres órdenes de compras por 3 mil pesos en su tienda para Argentina, en set Junior. No, lo van a poder encontrar en Instagram. Que está, hicimos un post. Ahí tienen que seguirnos nosotros, a ellos, de darle like al post y tallar a dos personas para entrar al concurso y dentro de dos semanas se va a hacer el sorteo, acá en me responde La colaboración con Akataka también, ya sacamos el primer video con ellos que es el de Steven Universe, estuvo re bueno vamos a seguir sacando algunos más y si les interesan los manuales vamos a sacar un... va a haber un código en cada uno de los videos para eh, que les genere un descuento si quieren comprar el manual en Akataka mañana tenemos a Nurem, si están viéndonos, va eh, a estar interesante la sesión el viernes tenemos el Diferidos del Jardín del Presente, que viene buenísima la aventura. El miércoles que viene es el último Warbuilding del año. Eh, después vamos a empezar con lo de hacer su juego de rol. Y si les interesa, en nuestro servidor de Discord, Luciana está llevando a cabo un concurso de memes, que viene buenísimo, también si quieren participar está toda la información ahí. Así que no me queda más que agradecerles por pasar. Buenísimas las preguntas, un montón, un montón, un montón, me encantaron.